Bueno, señores, vamos a continuar con el desarrollo de estos 60 minutos con Omar. Y debo decirle que me gustó mucho unas declaraciones que dio en el día de hoy. Yo para que ustedes vean que esto nunca yo tengo obsesión contra nadie, que yo critico actuaciones, hechos y que cuando la persona actúa de una forma correcta, que uno entiende que es correcta, uno entonces no tiene ningún inconveniente reconocer. Buenas tardes. Omar, ¿cómo tú estás? Muy bien, muy bien, gracias. Un placer. Robert, Robert Bonelli, Oh, el gran Robert Bonelli. Qué placer, hermano, Robert. <risa> Un saludo, hermano. Un abrazo. Omar. Dígame. Te voy a hacer una pregunta y, y un comentario al mismo tiempo. Yo sé que tú eres una persona que eres muy consciente y muy capacitado en tu área. Gracias, hermano. Pero gracias. En, el, en este caso voy a hablar de un colega tuyo. Un colega tuyo que hizo un programa y no investigó la situación de ambas partes antes de sacar su conclusión y producir un programa atacando a una institución simplemente porque escuchó una sola parte. Yo entiendo que un periodista con capacidad, que se llame ser periodista, cuando va a sacar una conclusión de un tema, tiene que escuchar a ambas partes. Claro que sí, claro. Pero al contrario se convierte en un chantaje. Claro que sí, claro. Porque tú puedes pensar como afectado cualquier cosa de esa de ese comentario que hace ese señor. O sea, yo no puedo hacer una investigación de una so, de un solo lado. No, no. Y tomar una conclusión. Pero de un Además, tema, de un solo... Robert, para reforzar lo que tú dices. Hay lo que se llama el derecho a réplica. O sea, si yo aquí, por coincidencia, hago un comentario, afectando a una persona, yo tengo que darle el derecho que esa persona venga y se defiende, y emita su opinión sobre el tema. Y si, sí, y si una persona que me llama, acusando a otra persona de algo, la otra persona que es acusada, tiene el mismo derecho de venir aquí y defenderse. ¿Eso es así? Sí, eso es una posición. Pero un, un periodista con objetivo, un periodista que se llame ser periodista, para tomar una decisión de, de hablar de un caso, porque te llegó a ti un caso, ni siquiera eh, es un caso que él tiene conocimiento pleno, porque es una interioridad de una empresa, tú tienes que hacer una investigación en ambas partes. Claro, claro. Para poder emitir un juicio de valor, porque de lo contrario convierte, voy a te repito, en un chantaje, sabemos que el tipo es un chantajista también, pero no importa, porque eh, tampoco a una empresa de esa magnitud le va a hacer daño, tú sabes sí, a sí. pesar de que ni él ni su familia pagó nunca un peso en esa empresa mira, yo no lo... eh, eh, eh, eh, sí, sí. después tú y yo hablamos después tú y yo después hablamos, llámame Robert luego okay. para que me explique eh, sí, mira, yo no sé No dejes de hacerlo Robert Bueno, yo te voy a llamar, este es tu número da, dame, este, Grabar el número de Robert Para yo entonces Si no me llama, yo llamarlo eh, Yo le voy a explicar Algo respecto a eso eh, Yo Casualmente Esta Esta semana ayer Hablaba con una persona eh, en el taller, está ahí de testigo, eh, el taller de Pablito, ahí en la Villa Olímpica, casualmente una persona, un amigo seguidor de este programa, que me decía algo de una institución y de una persona. Allá donde Pablito, yo fui a llevar el vehículo mío. Y yo le decía a esa persona, casualmente eso mismo que dice, Robert, mira, el problema es, y ahí está Pablito en la villa, que es testigo porque Pablito en todo momento me dio la razón a mí. Me dio la razón y, y entendió lo, la, la explicación que yo le decía. Porque yo le decía, oigan señores, a diario a uno como comunicador, gente le dan informaciones sobre determinados temas, que yo si no tengo la prueba, si yo no tengo la prueba, porque esto es un problema de prueba, no que alguien, puede ser de la mejor buena fe, me diga me mira más eh, tal cosa, tal cosa. No, yo no puedo eso. Yo siempre lo he dicho aquí. Incluso he puesto el ejemplo de cómo el periódico hoy, un periódico de tanto prestigio, Tuvo que retractarse, casualmente cuando aquí hubo una huelga muy fuerte, aquella famosa huelga, y el periódico hoy se llevó, cayó en una trampa, se llevó de una información que pusieron en las redes sociales, que yo siempre he dicho que esas redes, usted tiene que verlo con pinza, las cosas que se publican ahí. Y que yo, la mayoría de las cosas que se publican en las redes, no le doy crédito, no le doy crédito. Entonces, el periódico hoy publicó que aquí habían tanques de guerra. Porque en las redes, dibujaron, porque en las redes ustedes hay que dibujar todo, dibujaron que aquí habían tanques de guerra en la huelga. Y el ministro de Defensa dijo que eso era mentira, que aquí en ningún momento, y que si quería que viniera y comprobara y que buscara a los ciudadanos de aquí. Que eso no fue así, y el periódico ciertamente tuvo que retratarse y pedir disculpas. Y en comunicación eso es lo peor. Una vez, yo estoy haciendo un comentario aquí y mando a una pausa. Cuando mando a una pausa a un general muy amigo mío, general de la policía, oigan esto señores, parece que lo cogieron en su buena fe, le dieron una información, pero yo, que cada día estoy aprendiendo más esto, que cada día estoy más bronco aquí para que no me sorprendan, ni me cojan en mi buena fe, el general me llama fuera del aire y me dice que había, en ese momento habían asaltado un cuartel en San José de la Mata y que habían matado un policía. Y yo le digo, general, yo estoy viendo... A través del celular, los diferentes periódicos Y esa información no, no, no está Yo no puedo aventurarme Le dije yo a una persona De mi alta estima y respeto Y yo le dije que no Que yo no podía hablar de eso Porque yo no tenía esa prueba ¿Y qué resultó? Resultó que fue mentira en General lo cogieron en su buena fe No hubo tal asalto Ni mataron ningún policía en San José de la Mata entonces, en estos medios, yo por lo menos, yo respeto, y qué bueno que Robert no dio el nombre del comunicador, porque ya eso no me compete a mí juzgar a nadie. Cada quien es dueño de sus actos y responsable de lo que dice. Yo no estoy aquí para decir si fulanito es esto. Eso ya es cuestión de la población, a través de la conducta de cada quien. Yo... A diario recibo informaciones de todo tipo. La gente no tiene idea. A veces la presión, y yo no puedo, porque ¿qué? es que yo no quiero ser desmentido, que diga, mira Omar, tú dijiste esto, y eso es mentira. Yo no quiero eso, porque eso es muy delicado, señores. Bu -bu -bu Buenas tardes. Buenas tardes, don no, Omar. Sí, un placer. Hola. Gracias. Omar, ¿Sabes ya lo que está pasando? Que a contrataron una tortuga para traerlo. Usted sabe lo, lo que se va a durar hasta llegar aquí. Así es, así es. <risa> es fuerte eso. Entonces, eh, volviendo, gracias. Volviendo a a lo de Robert. Sí, aquí hay mucha gente metida en la comunicación, tanto aquí en San Francisco de Macorís como en la capital y otros litorales que chantajean aquí hay muchos chantajistas, aquí hay gente incluso que si una empresa no le da un anuncio, comienza a acabar con esa empresa, oye, yo soy poco buscador de anuncios, la mayoría de los anuncios que yo tengo me llegan, porque yo soy malo buscando anuncios, pero la poca veces yo he ido donde gente buscando anuncios y no me han dado el anuncio, ...y he seguido siendo amigo de esa gente... ...yo no puedo que... ...porque una gente no me dé un anuncio... ...comienza a acabar que hay gente que si... ...van y solicitan un anuncio a una empresa... ...comienzan a atacar a esa empresa... ...yo no puedo hacer eso, ¿por qué? ...porque eso está opción de la persona... ...o un político... ...si un político no le da una ayuda... ...algo que ellos soliciten... ...o un anuncio... ...esa gente acaba... ...no, eso está opción de esa gente... ...y miren... Yo conozco muchos casos, aquí hay gente que le han sacado beneficio a los chantajes Y yo soy testigo presencial Buena tarde Buenas tardes, Omar Sí, buena, un placer eh, Sobre eso que usted dice los anuncios Lo que pasa es que, que está bueno no fuerza. forza esos programas programa tiene una calidad de más alto nivel Usted no tiene necesidad de salir a la calle a buscar porque ellos llegan solo. Así, así es, o sea, muchas gracias Entonces, y así mismo es Así mismo, entonces, miren, en las redes sociales yo conozco un caso de una persona que criticaba a un funcionario, duramente criticaba a ese funcionario, duramente criticaba a ese funcionario, ese funcionario en cierto modo me guarda respeto a mí, me guarda respeto, la persona... Tenía algo que ese funcionario, no sé, por, la, por lo que fuera, en, le había quitado a esa persona. Y unos amigos acudieron a mí para que yo hablara con ese funcionario y la persona recuperar. Eh, hicieron un negocio ahí raro. El caso es que yo serví de intermediario y hasta acompañé a ese funcionario a una casa de un amigo, y ellos se reunieron, oigan esto, y yo hice eso por el amigo mío, que fue que me buscó para que, una persona que yo le agradezco mucho, intervino, y bueno, yo les voy a decir lo siguiente, esa persona, que escribe mucho en las redes sociales, desde que le resolvieron ese problema, dejó de atacar a ese funcionario, desde que ese funcionario le resolvió ese problema, dejó de atacarlo y después esa misma persona comenzó a atacar a otra persona funcionaria. Y no lo está atacando ya porque se dice que le dieron un dinero porque él en una campaña había... Bueno, una cosa real, entonces eso es real aquí, eso es real, la gente, y, y, y muchas veces usted ve que atacan a una persona así, de manera eh, obsesiva, y buscan lo que hay detrás, desde que le resuelven, esa persona se queda callado, y aquí hay mucha gente que se dedican a eso, en medio de comunicación y en las redes sociales, para que estemos claros en eso Y yo sé por qué lo digo Por cosas que yo he visto Por cosas que yo he visto Buenas tardes Se habla tu guardia, hermano y amigo Oh, el gran castulito Caramba, qué personaje <risa> <risa> <risa> Qué personaje <risa> Pero no me diga que es el gordo amigo mío Que compartía conmigo el y, y que era compañero de Pedro Esteban No me diga eso que era ese ¿Cómo, ¿Cómo es? No me lo digas. Hay uno ahí, yo no. Tú me entiendes. No así, me lo digas. Después yo te digo personal. Ok, tú me debes una cita esta noche, así que si que, que me llama. <risa> Hermano querido de mi alma. Cuídate mucho. Miren este catulito de la ley. Miren, este. No, y ese caso lo conocen mucha gente, que no es público, pero lo conocen dos o tres gente, de ese amigo mío, eh, o sea, aquí, aquí hay gente, miren, y, y hay otro que tiene una página que acababa otro funcionario, acabado, y yo le dije a los amigos míos, porque es que yo conozco este medio, ustedes ven ese fulano. Busquen lo que se busca esto esto y esto y esto y le pusieron una cosa y ya el tipo ¿Por qué que es así entonces mucha gente se dejan embobar aquí eh, aquí hay gente incluso que cobran en varios sitios de instituciones del estado eh, miren una cosa que hay que conocer esto señores Buenas noches. buena buena ¿Cómo está Omar? Bien Leocadio, bien hermano Mira Omar Hay muchísimos comunicadores Que se prestan para chantajear A la persona Sí, sí, sí, claro, claro Pero yo puedo estar equivocado Pero eso depende del criterio Del personaje Si es una persona con criterio Que por lo menos tenga vergüenza No comete esos errores No, imposible porque, por ejemplo, si yo te digo a ti, Omar, pero si tú Gavín es esto y esto y esto, pero tú no lo puedes decir. Tú debes hablar con, con Gavín primero, claro, claro. Para sopesar claro. las palabras. Claro, eso es así. Pues muchas gracias, Omar. Gracias a ti, Leocadio. Miren. Si hoy es viernes, hoy es viernes, hoy viernes. Hoy viernes. <risa> <risa> hoy viernes Leocadio, es una maravilla. Miren, señores. Eh, aquí se dañan reputaciones alegremente, una gente se inventa cualquier cosa de fulano, Ay fulano esto, así alegremente, yo no puedo eso, yo no puedo eso. Buena tarde. Buena, buena mamá, mira Omar, ah, es... Ramón, hermano, qué placer. Tranquilo, quieto, en el día de hoy, brigada de INAPA, ...estuvieron trabajando al asunto de los problemas del acueducto en La Peña... ...esperamos que en la menor brevedad posible ya se restablezca ese servicio... ...fue la información que se me dio... ...en otro tenor, terminó con éxito el programa que desarrolló la Junta Municipal La Peña y Obra Pública... ...se atendieron 249 personas... Ay, qué bueno! ...229 personas solicitaron la licencia por primera vez, carnet de aprendizaje... 18 renovaron y 12 quemaron. Gracias a Dios, todo es un éxito. Qué bueno. Mira, tú sabes que hoy, Juan Ramón, hasta un gran amigo, abogado, Vladimir Mercedes, para un sobrino de él, me llamó, que si todavía hoy, yo, yo, yo le dije que sí que hasta las 4 iban a estar hoy y él quería para ese sobrino, me llamó hoy justamente y aprovecho y le envío un saludo a Vladimir, que no se pierde este programa nunca. Eh, adelante, buena tarde. Tomás, sí. Eh, ¿qué tú te puedes decir sobre el supuesto fraude que hubo los Monet? ¿Qué información a usted le ha llegado respecto a eso? ayer yo a nosotros al pueblo, ¿qué es lo que sucede? No, ayer yo, ayer yo le hablé de eso, claro que sí, y recibí varias llamadas aquí de gente que fueron estafados o que, porque dicen que están haciendo una auditoría, pero eso tiene mucho tiempo. Entonces... Después que yo salí de aquí, señores, del programa, me llamaron siete personas que muchos no quisieron que le dieran su nombre y eso se respeta. Miren, una persona que fue lo que más me conmovió, porque él me dijo, miro, más, está viendo este programa porque él no se lo pierde, me dijo. Me llamó y me dijo, miro, más, yo tengo 87 años y soy diabético y yo vendí una casita pues 600 mil pesos y pico, 600 mil y pico de pesos, y más 200 mil que yo tenía, hice 800 mil y pico de pesos y lo metí ahí para mi medicina, porque tiene, me dijo su hija que ya es médica, eh, otro hijo que está estudiando, me parece que economía, y él me dijo esto, pero fue hasta, hasta como digo, él fue hasta hasta conforme, pues dijo, yo no quiero coger pique ni nada, porque entonces me muero y entonces es peor. Eh, ellos tiraron un comunicado, un comunicado sin firmar, donde dice que están haciendo una auditoría y que admiten que hubo que un fraude financiero colosal. Vamos a presentarle un amigo, eh, eh, Gutiérrez, que fui y lo visité, eh, el certificado que él tiene, que lo acredita que tiene, 6 millones y medio, mírenlo ahí, 6 millones y medio, Leo Gutiérrez, eh, que vive en la José Reyes, mírenlo ahí, 6 millones y medio, y así hay cientos de personas, gente que tienen un millón, dos millones, gente que tienen 30 millones, gente que tienen 40 millones, miren ahí el recibo de él, y, y lo que le enviaron fue una carta, eh, de modo que, eh, mírenlo ahí, Leonardo Díaz Gutiérrez, eh, él tiene ese dinero ahí, entonces imagínense ustedes, dice que todo, él es diabético también, todos sus ahorros de toda su vida, es un caso, miren, penoso. Tenemos una llamada, buena tarde. Buenas, Omar. Sí, ¿Cómo tú estás? Bien, mi amor, ¿cómo tú estás? Omar, ¿Tú bien? crees que ese comunicado que mandaron, eh, que según tú dices que mandaron, sin firmar, tiene validez, tiene credibilidad? No, Lleva no, es eh, eh, eh, una eh, vaina eh, que tú, tú no la firmes, tú no puedes afirmar que que tú, tú me entiendes que está dando un... Ellos tiraron para un para comunicado, eso es verdad. Lo que pasa es que... Es que Omar, pero por eso, Omar, usa la lógica, usemos la lógica. Si ellos lo firman, están dando la cara. Ah, sí. Pero si lo mandan sin firmar, eso lo mando hasta yo misma lo hago y lo mando. Ay, sí, es verdad. ¿Entiendes? Es verdad. Entonces, Omay, oh, oye, te voy a decir una cosa. Eso tiene varios meses que está, la, es que ahora ya llegó a tope, ya llegó a lo ya último. A ya tiene, eso tiene uno, dos o tres meses ese ay, problema. Ay, sí. Eso sí, andaba sí. en el tapete, lo que pasa es que la gente no, no lo creía mucho porque es una... Una empresa como Tubeco, con, ves, con sí, de 100 y de años y la gente no pensó nunca. Entonces, y, ese es el problema. Ese comunicado, eso lo podía mandar cualquiera, porque si no está firmado por los representantes de esa compañía, no tiene validez. Cuídate así, mucho. Gracias, mi amor, si sí, eso es así. Y miren, yo le voy a decir esto. Cuando yo estuve viviendo en la capital, ¿está bien Ángel? Ya ahí está bien. Yo conocí a Ricardo Muné, vamos a decir, no fuimos amigos, pero Ricardo es un muchacho hijo de viejo Muné, un muchacho joven, humilde, ese tipo no, es tan sencillo que nadie cree que podía a, a, a haber una fortuna tan grande. Un muchacho sencillo, Ricardo Muné, llegamos a estar juntos mil veces porque participábamos en una actividad juntos, y miren, cualquier baboso de esto que tiene dos pesos, cualquier baboso de esto que tiene dos pesos aquí, priva 45 mil veces más que Ricardo Muné. Un tipo sencillo y, coño, uno a veces no entiende las cosas de la vida. Eh, me da pena por Ricardo que lo conocí, lo traté, lo traté y sé que es un tipo incapaz, pero uno, esto, oye, esto, eh, hay cosas que son eh, terribles, que eh, la gente cambia, o sea, yo no sé ni qué decir, porque estoy hablando de una persona que yo lo traté, el hijo del viejo Muné, Ricardo Muné, que eh, había un muchacho que trabajaba ahí, en Muné, que tenía mucho tiempo, que me decía, oye, cuando Ricardo viene, pregunta por ti, Omar. Después que yo me mudé para acá. Muchacho, sumamente sencillo. Que yo, sinceramente, estoy sorprendido con eso y me da pena. Me da pena que Ricardo y su familia se vean en una situación como esta tan difícil. Buena tarde. Buena tarde, Omar. Sí. Eh, ciertamente, eso, eso que usted dice, si ellos no hubiesen ido a resolver no estarían dando la cara y además la gente debe tener paciencia porque ellos en ningún momento han dicho que no van a pagar solo están pidiendo tiempo y eso es algo lógico no, ellos no han dicho que no van a pagar ellos, ellos han dicho que van a pagar lo que pasa es que la gente se, ciertamente se desespera eso es así si sí, eso es verdad miren señores un juez en México ordenó el apresamiento el apresamiento de jefe de PECME que es Petróleo Mexicano, por el caso de Odebrecht. Un todo, el ex director, el ex director. O sea que allí no hay vacas grandes. Eso es aquí que quiere el procurador y el gobierno de Danilo Medina ocultar. El, el todopoderoso, míralo ahí, juez ordena. Mírenlo ahí para que no crean que es una cosa de Omar. Es director de Petróleo Mexicano por el caso de Odebrecht. Mírenlo ahí. Buenas tardes Buenas Omar, ¿cómo está usted? Bien, bien, gracias, un placer Oye, yo tuve hoy conversación Con un muchacho que es el Fondo de Munez. Sí y le, y le dijeron que ellos Van a pagar los intereses De los dos o tres meses Que le van a, el capital lo van a pagar El que quiere dejarlo Lo va a dejar Pero ellos están haciendo una auditoría Porque eso se lleva tiempo Y, y dijeron que le dieron dos meses bueno, pues ya los que tienen dinero ahí tienen que esperar de todas maneras. porque ¿y qué van a hacer? Oye, Omar, yo soy de los 87 años. ¿A ustedes de los 87 años? Sí, ¡Ay caramba! Sí. ¡Ay caramba! Sí, sí, pero, pero eh, no, eh, eso. no, no, porque si me muero peor, Omar, yo no tenía nada y si me muero peor, eh, si se muere se peor. Se o sea, no manera. coja pique, no coja lo suave ¿Por porque, ¿Sí? oiga, ya ustedes y esto sí lo voy a decir. Los que tienen dinero ahí, todos están a merced de lo que esa gente quiera ya. Señor. Pues yo tengo fe en ellos, yo tengo en ellos. Bueno, pues mire qué bien, mire yo, qué bien. Yo, sí, no, yo confío mucho en el pinar. yo sé que el pinar no tiene culpa de eso. Que hay otra gente que. el de beneficio el de, la de la duda, eso. Denle el tiempo sí, suficiente. Sí. Sí, no, no, no yo, yo no he ido por allá por eso, tú oyes. Porque yo no soy de lo que ando hablando, pues caballanes. Pues está caballanes. bien, muchísimas gracias. Okay, Bu Buenas tardes. Buenas, tardes, Omar. Igual. Buenas por el canal. ¡Aló! Bueno, señores, llegamos gracias a la Junta Distrital de la Peña, a la Junta Distrital de la Peña. Ustedes vieron lo exitoso que fue el operativo, el operativo de licencia que hubo en la Peña y los trabajos de INAPA. También, comedor y cafetería Mikey de la Cruz, comedor y cafetería Mikey de la Cruz, eh, Doctor Egal Peralta Yoni, aquí tenemos al primo Carlos, buenas tardes primo. Primo, ¿cómo está usted? Bien, bien, un gracias, un placer. Un saludo cordial para usted, ustedes saludo, que usted querido. Igual. Primo, y que Danilito va a hablar esta noche, dije. ¿Será verdad? Hay muchas especulaciones. Vamos a esperar que hable. Que aquí primo. se rumora mucho. Yo la cosa la creo cuando la veo y ya. Más que ha dado tanta promesa de que va a hablar, que era en marzo, después en marzo que era en junio, ya estamos en julio. Vamos a esperar primo. que hable, primo, para uno no morir sí. de un ataque. Primo, dedíqueme el programa a Julie Miguelina Tejada y a Miguel Tejada, por favor. Julie Miguelina Tejada y Guillermo Tejada, vamos a, a felicitarla sí, sí, y a saludarla. ponme sí, Ángela, la, la música este, ahí de felicitaciones. Sí, sí, que está esperando un bebé y está muy feliz. Ah, pues está, está bien, gracias, primo. Eh, bueno, entonces, este. Vamos a. Ay, qué bonito. Sí, sí, sí. Bueno, primo, ahí está felicitado. Miren, este es el expo que va a salir de Orlandito Colón. Muy bonito, muy bien hecho. Mírenlo ahí. Él aspira al alcalde de las Guaranas por el Partido de la Liberación Dominicana. Cortito, porque así que se hacen las cosas, que no tengan tantas cosas. Eh, ese muchacho está avanzando mucho, está bien situado. Eh, dice ahí... Me gusta lo nuevo. Orlandito Colón, alcalde 2020. Sí, muy, muy, muy bonito. Muy, muy bien hecho. Eh, está progresando. Bueno, también llegamos. Gracias. Eh. Ferretería Gama, ferretería Gama en horario corrido de 8 de la mañana a 6 de la tarde en sus dos tiendas Autopresto, un préstamo fácil, donde fácil es tomar prestado financiamiento de vehículos y préstamos en general Llegamos gracias a Centro Médico Siglo XXI, al hogar de su salud, emergencia, resonancia, magnéticas, imágenes, laboratorio Centro Médico Siglo XXI, Duarte 25, esquina La Cruz, buena tarde bueno, Omar, ¿cómo tú estás? Bien, bien, gracias, un placer. Es Luis de aquí, de los días. Adelante, Luis. Luis. Omar, oh, ¿tú crees que el procurador hoy es confiable para llevar la segunda parte para Imposible, ¿cómo va a ser confiable, Luis? Oh, no, no. <risa> Imposible, ¿cómo va a ser ese hombre confiable? Imposible. Sí, sí, sí no es confiable, gracias, Omar. Gracias a ti, ¿cómo va a ser ese hombre confiable? Si ese hombre ocultó todo eso. Es un charlatán, eso porque este país está... Imagínense ustedes, Autopresto, un préstamo fácil Donde fácil es tomar prestado financiamiento de vehículos y préstamos generales Miren ahí, en dirección, número de teléfono de Autopresto Constructora Isolis Constructora Isolis Avisándole a los adquirientes del residencial Marto I Que pueden financiar su apartamento en cualquiera de los bancos comerciales Que están aquí en San Francisco de Macorís. Para más informaciones, pase por la 27 de febrero, esquina arriba, edificio Cuarra Segundo Nivel. Buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Un placer. Omar, el procurador pudiera ser Maquillita. Porque me quilla bien todo y como mentiroso se le puede pasar. Digo, más a que da no hay uno. Ellos están en competencia. Así es, así es. Bueno, señores, Agencia de viaje Félix. Agencia de viaje Félix brindándole varios servicios importantes, entre otros, boletos aéreos, reservaciones de hoteles nacionales e internacionales, excursiones, cruceros, ferries, citas, consulares, formularios. Agencia de Viaje Félix está ubicada en la 27 de febrero, número 48, frente a frente al Parque Duarte. Doctor Fran Félix Ventura, cirujano ortopedista traumatólogo, ubicado en el Centro Médico Nacional, Salcedo, esquina San Francisco. Compra-venta Félix, compra-venta Félix del popular Luis Félix, ubicada en la Colón, esquina Inver, frente al Cuerpo de los Bomberos. Comedor y Cafetería Mikey de la Cruz, ya le dije. Está en venta una bomba, estación Texaco, con todos los pagos con cajero automático, CAUAS, eh, bueno, fuchó todo. Usted llama al teléfono 809-290-8814. Miren, yo le decía que yo reconozco cuando las cosas son correctas. La esposa de Luis Abinader, Raquel Albarge, Dijo hoy que si Luis Abinader gana la presidencia, va a eliminar el despacho de la primera dama. Y yo creo eso correcto. Y si Luis Abinader llega a ser presidente y hace eso, se casa con la gloria. Porque ese maldito despacho de la primera dama es un antro de corrupción. La corrupción es verdad que algunas mujeres que han pasado por ahí han hecho algunos trabajos. Pero eso nada más se ve aquí eso dice que despacho de primera dama, eso nada más se ve aquí en esta bananera república eso, eso, eso, eso, eso es un antro de corrupción, la corrupción que se da en esos despachos de primera dama especialmente en los gobiernos del PLD, eso no mm -hmm. tiene madre ni padre hay despachos de la primera dama como el de Margarita Cedeño y el de Cándida Montilla que generan más dinero que muchas secretarías, muchos ministerios, muchas direcciones generales, una cosa insólita. Es decir, que si Luis Abinader llegara a ser presidente y hace eso, yo lo felicito de antemano. Buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Sí. Eso debe es pasar de la primera dama, eso es una botella. No, eso, eso, eso, eso ni botella, porque en los países que hay que esposas de presidente, las primeras damas no cobran. Eso nada más se ve aquí. Porque la primera dama es la esposa del presidente Más nada, la esposa del presidente El que tiene el empleo del presidente de la república Es el esposo de ella Fíjense en los países europeos A veces si eso se me... Bueno, cuando hay una ceremonia La primera dama eh, acompaña al presidente Pero eso no es de ahí Y que está haciendo una serie de cosas Igual que los diputados y los senadores Haciendo diquecambios Hola. vecinales Haciendo operativos médicos Esas no son funciones de senadores y diputados Buenas tardes Omar, sí. ¿y el caso de, de la UA y la, la chocolatera, que la agua quiere entregarle eso, es un patrimonio de la UAS, ¿Tú no se puede entregar? Bueno, eso está medio raro, Sí. yo voy a hablar a partir del lunes de eso, porque hay una, un pleito que eh, los bomberos, que es una institución de prestigio, porque hay que decirlo, y la agua son dos instituciones de prestigio las dos, y eso se le había asignado, según tengo entendido, a la UAS hacía sí, tiempo, pero la UAS no lo había puesto a funcionar, y los bomberos que están en una situación un poco, eso es un poco conflictivo y difícil, déme decirle, eh, yo creo que deben de buscarle una solución armónica a eso, porque eso no es necesario entrar a un conflicto, y entre en razones señores, el que tenga la razón, el que no tiene la razón, que le ceda al que tiene la razón, pero Macorís no puede ahora darse el lujo, por un asunto de esa naturaleza, entré en un conflicto. Supe que también el curne viejo se lo quieren quitar a la UAS. Eh, me parece que para unas iglesias no, no sería correcto eso. Eh, Buenas tardes. ver ¿cómo tú estás, Agustín? Sí. Ah, Agustín, ¿cómo estás, hermano? Sí, la era para preguntarte cómo sigue Félix. Félix. Sí. ¿Cuál es Dice Feli? ver pero a ver, ver, está... murió hace tiempo. ¡Ah, Fefe! No, no, no Fefe. Fefe, está bien ya. Fefe. Fefe. Fefe. Fefe. Sí, sí. No, no, está bien, ya él está trabajando no. y todo. Sí, ya él rebasó no, el problema, sí.